continuarlo en un minutito porque tenemos en la línea telefónica a nuestra amiga la profesora Judith Martínez, quien es pasada presidente de fapro -WAS, o sea, líder, ¿verdad?, de los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo aquí en San Francisco de Macorís, que en el día de hoy eh, pues están, se está desarrollando un llamado a paro. ...de profesores por 24 horas. Así que Judith Martínez es pasada presidente de FAPRO UAS, y nosotros pues quisiéramos oír su opinión con respecto a esta situación de la UAS hoy con los profesores. Después de saludarle, darle buenos días. saludos Judith y bienvenida Buenos días, gracias por eh, darme el espacio de informar a los, a los ciudadanos de UAS de qué pasa en nuestra UAS. Okay. Adelante, Judith, díganos cuál es la situación, cuál es la razón por la que en el día de hoy los profesores en la UA llaman a un paro presencial eh, de labores, ¿verdad?, en la universidad en el día de hoy. Sí, buenas. Eh, Tú sabes que los profesores hemos sido... Eh, en, nuestros, en o, que nuestras aulas están super pobladas que el, el sueldo que recibimos está siendo... Eh, de, disminuido porque nuestra salud se está viendo disminuida al tener que trabajar el doble con secciones de 90, 80 estudiantes. Ya no tienes derecho ni a enfermarte porque si envías un certificado médico no es contemplado por las autoridades y te viene el descuento en tu sueldo. Por eso, porque no tenemos condiciones físicas para el trabajo, porque hemos ido perdiendo reivindicaciones que ya habíamos ganado. Hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un paro presencial. Los profesores estamos en los salones, eh, estamos conversando de cosas que nos interesan, algunos corrigiendo temarios porque estamos finalizando el semestre, eh, pero hoy no habrá docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a nivel nacional. Eh, hemos oído, Judith, opinión de algunos grupos de, de, la, de la UAS eh, en desacuerdo del llamado a huelga en el día de hoy. Su opinión, por favor donde hay personas que piensan cada, cada vez en un mundo, decimos comúnmente, hay personas que pues, lo, la estadística, un maestro, por la presión, porque no hay tiempo para ir al médico, porque los sueldos no nos dan para comprar los medicamentos, entonces respetamos el derecho de sentir que tienen los demás, pero también hay Pedimos que nos respeten el derecho de lo que estamos de acuerdo. ¿Qué tanto Judith puede afectar este paro en el día de hoy? Todo como usted acaba de decir que ya se está a punto de finalizar este semestre. Bueno, hay muchísimas estrategias para recuperar el tiempo que hoy vamos a invertir en otras actividades. Si el maestro no tiene salud, si no hay condiciones de trabajo física, no habrá calidad en la enseñanza. Así que nosotros lo que estamos pensando es futuro diciéndole a las autoridades que debemos cambiar la forma de, de, de enseñar a nuestros estudiantes y, y los maestros tener unas mejores condiciones laborales. Eso se va a recuperar. Los okay. y sabemos con qué trabajar. Okay. Es por 24 horas, literal, el llamado a paro eh, presencial sí, mañana, de la ma Así mañana estaremos a las 7 de la mañana en las aulas recibiendo a nuestros estudiantes. Okay. Pues muchas gracias Judith por recibir esta llamada y vamos a esperar a ver y qué pasa. Y luego llámame para que hablemos de ciencia. <risa> química. <risa> sí, que hay muchas cosas que hay que <risa> sí, sí, un día de Sí, sin día lo vamos a llamar para que venga al programa, así que eh, presencial, ¿verdad? Para que hablemos de esos temas interesantes. Gracias Judith. Así es, gracias a ustedes. Judith Martínez, pasada presidenta de FRAPO Sergio, eh, fue la persona con quien hicimos contacto. Nosotros saben ustedes que a partir de este momento... Oye, los profesores tienen un paro presencial de labores y ustedes escucharon cuáles son las razones por las que los profesores hoy no van a dar docencia. Seguimos, Sergio, con tu comentario. No opinaré de esa, sí. no, no opinaré de esa. De sí, porque ese, no cierran ese. el programa. No, no, ese siento no, yo. No cierran no. el programa. Continúa, Sergio Antonio Romero. You know.